No, no, no, Susana, no No, yo No, espérate lo, lo del Epidemia fue una vez Y tú sabes que en gusto no hay nada escrito ¿Ok? Una vez Y te lo pedí A la otra no arreando el disfraz Te lo pedí, tú dijiste que sí Lo que me gusta a mí, me gusta a mí, no, no, no puedo hacer nada No, pero... Si no, yo no me puedo disfrazar de la epidemia. Tienes que ser tú. Si eso es lo que me gusta a mí. Pero... Nunca mejor no lo ese dicho. O sea, no. Ahora todo es raro.